Uno, características del clip. Cuando tenemos seleccionado un clip dentro de, nuestro, de nuestra composición, por ejemplo, aquí vamos a ver, tenemos este clip seleccionado. Cuando vamos a las propiedades del clip, se acuerdan que tenemos de las pestañas de composición, las propiedades del layer y del clip. En las del clip tenemos distintas formas de propiedades de manipular este clip. Cuando sea que estamos utilizando un video, eh, en el clip nos va a mostrar aquí, por ejemplo, la duración que tiene nuestro video. Tiene 4 minutos, 8, no, no, 8 segundos. Y tenemos distintos tipos de propiedades, por ejemplo, darle play, ponerle en pausa, que vaya random, que vaya para atrás que vaya para adelante que es play y la velocidad del clip podemos manipularla a la velocidad ahí donde dice speed le damos la bajamos o la subimos estas propiedades van a estar en cada clip en cada clip que ustedes tengan que sea de video van a tener estas propiedades ahora si fuera que tengo una foto por ejemplo una, un jpg o un png Esperen que vamos a cargar uno porque no tenemos ninguno aquí. Por ejemplo, tenemos este png. Obviamente no vamos a tener una duración, no va a tener un play porque no es video, digamos, no tiene, no tiene movimiento. Entonces el video sí nos da este tipo de visualización de, digamos, de la propiedad del clip. Pero en el, en el PNG no. Luego en el clip vimos tenemos eh, las propiedades de reproducción play random pausa y a la vez tenemos que vaya en loop cuando termine vuelva a comenzar o que cuando termine llegue a su final vuelva para atrás o esta flecha es que solo corra una vez y solo va a correr una vez, y ahí quedó, se desactiva el clip, esto luego tenemos esta flecha y pausa, una vez que lo ponemos le ponemos flecha y pausa, va a quedar pausado en el último frame, en el último punto de nuestro video va a quedar. Y estos, bueno, son para automatizaciones. Pero estas son las más importantes, digamos, de las propiedades de nuestro clip para, para, para poder reproducirlo de distintas maneras, ya sea por velocidad o no. Después, otro ítem otro importante que tiene es qué tipo de reproducción tendremos. Eh, timeline. Va a ser que, como ustedes le indiquen que sea, digamos. Para adelante, play y en loop. Timeline y a la velocidad que ustedes quieran, si es más lento o es más rápido. Luego tenemos, que estas son las, las cosas también más, más complejas, pero también más, más completas que tiene la arena, que puede ser BPM Sync. Yo le puedo decir que vaya al ritmo que yo quiera, porque estoy trabajando con alguien que hace música y que el ritmo es, por ejemplo, está a 128, los BPM los podemos ver acá, 128 BPM, 128 BPM es un poquito rápido, eh, le podemos bajar los BPM, si fuera que están trabajando a menos BPM, nos dicen, mira, yo toda mi todo lo que voy a trabajar va a ser en 90 BPM, le ponemos 90, y ahí, bueno, bajo aunque no es mucho, entonces, aquí nos da la posibilidad de modificar los BPMs, digamos. Eh, también podemos modificar los BPMs cliqueando Tab. Ustedes quieren seguir el tempo TUM, TUM, TUM, TUM. Lo van haciendo a tempo. Bien.